Podrías estar en una situación tal que sientas que necesito leer mis libros. Pero incluso después de esto, tu mente no está de acuerdo. Estás rodeado de pereza. Te gusta descansar y solo descansar. Quienes están viendo este video, todos deben tener algún objetivo. Nadie está aquí en el planeta sin ningún propósito. Quiero convertirme en esto, quiero obtener buenas calificaciones en este examen, quiero impresionar a alguien o comenzar un gran negocio de un millón de dólares. Tienes muchas ideas, pero falta una cosa, esa es la motivación. Desea hacer mucho pero necesita comprender cómo está conectado su cerebro. Esas cosas que son difíciles o aburridas, tu cerebro no querrá hacerlo. Tu cerebro lo evitará. No es algo malo, ya que su cerebro está diseñado solo así. Tu cerebro siempre te salvará de las cosas difíciles. Porque el trabajo del cerebro es solo para mantenerte con vida. Tu cerebro siempre te detiene del cambio. Significa que el cerebro no quiere que enfrentes cosas difíciles. Pero si quieres convertirte en la mejor versión de ti mismo, o si quieres hacer algo diferente, si quieres ser el mejor y adelantarte a todos, quieres mostrarle al mundo que tienes esas capacidades. Entonces necesitas enfrentar el cambio. Necesitas hacer esas cosas que te parecen difíciles. Un Berger y One Billionier obtienen 24 horas en un día pero hace la diferencia cómo se usa este tiempo, el primer alumno de su escuela no tiene una máquina del tiempo, por lo que ralentiza el tiempo y estudia 48 horas al día, tienes 24 horas, él también tiene 24 horas, puede ser negro o blanco, alto o bajo, gordo o delgado, o cualquier casta o país no importa, este universo ha dado 24 horas a todas, Villagates no era vago, estaba dedicado a su trabajo con todo su espíritu, y la pereza no estaba en su diccionario, con cada respiración, cada segundo que Villagates gana 160 dólares, y por otro lado, un hombre pobre que no puede ganar ni siquiera una pequeña cantidad de dinero con el que puede comer, en el mundo de hoy, la gente está en Facebook, Instagram, todos quieren presumir pero no sabes lo infelices que están por dentro. La persona que es realmente feliz desde adentro no necesita presumir. Haz algo diferente y constructivo para que te conviertas en lo que quieres. La gente debería aspirar a conocerte. Cines no es un estado. Si dices que eres flojo, realmente no lo es. Hazlo tú. La forma en que caminas, corres, de manera similar haces pereza, no eres perezoso. Si está haciendo algún trabajo con plena energía, eso también es un trabajo, del mismo modo, la pereza también es como el trabajo lo estás haciendo. Si encuentra alguna razón por la que tiene que hacerlo, lo ha determinado, entonces no será perezoso. La determinación es la clave. Establezca sus objetivos con claridad, lo que quiere ser, lo que quiere lograr debe ser muy claro. Debe seguir una implementación lenta. Si decide que va a hacer 20 minutos de ejercicio, 4 horas de lectura, pero, pero, cualquier cosa que comience debe construirse lenta y lentamente, paso a paso. Lo más importante es que la pereza no va de una vez. Necesitas eliminarlo lentamente. Sigue la regla de 2 minutos. Si está estudiando durante 30 minutos, aumente dos minutos de estudio cada vez. Si no está haciendo ejercicio, comience con dos minutos. Si piensas, oh, ¿qué pasará? Esa es la cosa. Tu cerebro te está atrapando. Te impide hacer esto. Si de repente decide estudiar durante 4 horas, ejercicio diario de 30 minutos, etc., no podrá hacerlo durante más días. Volverás a la normalidad pero la persona más perezosa puede estar activa durante dos minutos. Si lee regularmente durante una hora, luego aumente en dos minutos, una hora dos minutos, etc., gradualmente puede aumentar la duración de la actividad. No lo aumente de repente. Después de 30 días, habrás mejorado esto en el hábito y ya no serás perezoso. Debes eliminar las cosas de tu vida lenta y constantemente, lo que se está convirtiendo en un obstáculo en tu vida. Cosas que te detienen para seguir adelante, mirar televisión, jugar videojuegos, buscar en internet, estas son actividades que te impiden realizar tareas importantes. Si pasa un día a la semana solo para buscar en internet, mirar televisión o hacer las cosas que más le gustan, está bien, no hay problema, pero no debería convertirse en un hábito. Una vez a la semana es perfecto, esfuérzate por más. No seas tan feliz por las cosas que ya tienes. Significa que tienes que seguir haciendo las mejores cosas para la vida. Si estás satisfecho con lo que tiene, entonces comienza a vivir una vida de confort y la vida de confort desarrolla pereza. No hay instinto para ningún objetivo. Piensa en la belleza de tu objetivo. ¿Qué quieres hacer en tu vida? No debes decirle esto a nadie. Pero al menos puedes pensar en eso. Piensa que si no eres perezoso, tu vida futura será muy hermosa y para eso necesitas eliminar la pereza de tu vida, razón científica de la pereza, la primera razón científica es sentarse continuamente en un lugar, su cuerpo está hecho para caminar y moverse, pero si pones tu cuerpo quieto en un lugar, te sentirás exhausto, sobre los latidos de tu corazón, todo el día cuando tu corazón está activo, cuando tu corazón late rápido cada vez que hay una situación nerviosa, como cuando el maestro te hace una pregunta, Oye tú, respóndeme rápido. Ven aquí, ven aquí, etc. En tal situación, tu corazón se acelera, pero la mayoría de las veces en un día, sus latidos son normales. Por lo cual te sientes perezoso. En este caso ni tu cuerpo está activo ni tu corazón. El corazón no suministra suficiente oxígeno a su cuerpo y, por lo tanto, se siente perezoso. Eso es lo que hace ejercicio, hacer actividades que aumenten sus latidos cardíacos, hacer esta actividad cada dos horas más o menos debido a que su corazón se vuelve más activo y una buena circulación sanguínea en su cuerpo y cerebro tulecines se irá. además déjame decirte que debido a la escasez de agua en el cuerpo te sientes débil la mayoría de las personas no saben que tienen escasez de agua en su cuerpo por la ingesta suficiente de agua su metabolismo aumentará y la circulación sanguínea la circulación del agua y otras cosas importantes circularán a todas las partes de su cuerpo. Desarrolle nunca abandone la actitud. Por esto también te alejas de la pereza. Nunca renuncies a la actitud. Con esto, ni siquiera el padre de lecines puede acercarse a ti. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Dale me gusta y comenta los siguientes videos.